Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. Hoy vamos a continuar con esta serie de procesos automatizados en Photoshop. Y en el día de hoy veremos una técnica para quitar el fondo verde, pero no a una foto, sino a cientos de estas a través de este proceso automatizado. ¿Te gustaría aprender esto? Pues vámonos con el intro. Muy bien, varias cositas antes de comenzar este proceso. La primera es que estaremos trabajando con una técnica que se usa mucho en la industria del cine llamada Chroma Key o Green Screen. Green Screen. screen, Que consiste en remover automáticamente el fondo verde a un video, pero que en este caso estaremos aplicando esta técnica a una fotografía. Y para que tengan una idea, antes, por ejemplo, para firmar una escena X, uh, vamos a suponer en una no sé en una montaña pues el equipo de producción tenía que ir a esa montaña y hacer todo el proceso de producción sin embargo gracias a esta técnica se puede filmar toda la escena en un estudio verde valga la redundancia y luego remover ese fondo verde uh, y colocar una montaña una colina un parque, lo que usted quiera. Entonces veremos este proceso aplicado a la fotografía y usando obviamente Photoshop. Así que no me lío más y acompáñenme. Muy bien, lo primero es está claro qué es lo que yo voy a hacer. Yo le voy a quitar el fondo verde automáticamente a esta fotografía. Esta técnica se puede hacer con, este, con esta propiedad que tienen las herramientas de selección. Seleccionar sujeto. Tan pronto yo le doy un clic photoshop detecta el sujeto y te lo quita el punto es que cuando son muchas fotografías pues hay que buscar una técnica para automatizar ese proceso por ejemplo eh, en mi caso en términos profesionales pues yo usaba esta técnica para quitar este fondo verde todas estas fotos han sido tomadas con fondo verde y colocar un fondo digital en la fotografía colar eh, le tomaba foto a, a muchos niños precisamente con fondo verde y pues quitar fondo por fondo fondo por fondo a cada foto era un proceso un tanto tedioso entonces, ¿qué era lo que yo hacía? pues automatizaba y es lo que van a ver ahora ¿para qué? para que al final esta fotografía pues yo le pueda colocar a uh, este fondo digital que vemos acá por cierto, le voy a poner en el enlace en este video le voy a poner un enlace para que descarguen estas fotos y así puedan practicar esta técnica automatizada entonces el paso número uno es crear dicha acción le damos vamos a quitar esto le damos a nuevo ponemos nombre y listo a partir de ahora todo lo que yo vaya a hacer se va a grabar bien, ok le quito el candadito, el paso 1 paso 2, llevo la fotografía a modo de color Lab Color o Color Love que en términos simples es un derivado del modo RGB que me permite separar con mayor facilidad los colores luz red, green and blue verde, rojo y azul en este caso me, me, me interesa separar el verde ¿Estamos? Muy bien, entonces voy a canales ahora, voy a canales y selecciono el canal A porque es el que tiene mayor contraste entre sujeto y fondo. Le doy un clic acá y lo duplico. Puedo hacer este proceso dándole clic derecho, duplicar o más fácil arrastro y suelto como usted quiera. Bien, entonces aquí es que estaremos separando el fondo verde con el sujeto. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando con los modos de fusión superponer, ¿Por qué? Porque son los modos que me trabaja con grises y ahora mismo Photoshop lo que está viendo es píxeles grises. Uno más claro que otro, pero son grises. Entonces vamos a, a separar esto, fondo y sujeto. Le damos a edición, le damos a rellenar. Recuerden que todo lo que estoy haciendo se está grabando. Y selecciono el contenido blanco, modo de fusión Superponel y le doy OK. Qué hice que ya estoy poniendo el sujeto blanco ahora la segunda fase es colocar el fondo negro lo mismo edición rellenar pero esta vez en vez de elegir contenido blanco elijo negro y el modo de fusión igual superponer le damos ok y ahí vemos que ya el fondo comenzó a ponerse negro pero todavía falta hablar mejorarlo un poquito y más entonces repito el proceso, edición, rellenar y elijo negro igual. Y ahí está, aquí vemos ya que se ha separado sujeto y fondo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pisando la tecla control, control le doy un clic para que para que automáticamente Photoshop me cree una selección a partir de esa silueta. Bien, ya eso era todo, o sea, todo esto era para crear esto, así que ya yo puedo activar todo esto y esto lo voy a ocultar voy a capas y ahora uh, creo una máscara importante crear una máscara ya está seleccionado solo darle un clic acá y automáticamente se crea esa máscara y ya está ya se creó el proceso bien una vez que el proceso se haya creado yo puedo si gusto darle a guardar o darle a cerrar como usted quiera yo en mi caso le voy a dar a guardar piso control s entonces ahí se guardó y le doy a cerrar listo y ahora paro dicha grabación entonces mira ya todo ese proceso ahí se guardó desde el inicio al final y lo que resta ahora es reaplicar esto a cualquiera de estas fotografías por ejemplo yo voy a seleccionar esta vamos a abrirla Está en formato RAW, por eso se abre directamente a través de cámara RAW. Le doy a abrir imagen. Será algunas, algunas algunas mejoras, pero vamos a quitar el fondo. Eso lo podemos ver en otro video tutorial. Elijo dicha y ya lo que resta es darle a play o si usted le puede asignar una tecla. Vamos a darle a play y ahí está el Photoshop. Y listo, ya me quitó el fondo. Y ahí está, Miren cómo me lo quitó. Y solo resta guardarlo. No me lo guardó directamente. Y lo cerró porque estaba en formato RAW, Pero como que era, aquí me da la oportunidad de yo guardar dicha copia en un archivo PCD o como yo lo asigne. Bien, un dato importante aquí. Photoshop ve píxeles entonces en este caso nosotros le asignamos a photoshop que, que quite información de píxeles verde y photoshop entonces hizo eso obedientemente entonces va a haber caso que usted va a tener esta problemática que que la luz chocó y reflejó verde y ahora vemos verde en algunos algunas de las partes del sujeto a fotografiar por eso es que recomiendo, en caso de que pasen estos casos así, que se cree una máscara, porque con la máscara yo puedo volver otra vez y pintar, ¿de qué color la ven? De blanco, obviamente. Y ahí soluciono esa problemática. En caso de una recomendación para que usted de verdad, no tenga ese percance es que usted separe lo más posible el fondo del sujeto. Y así todos somos felices. Bien, espero que les haya gustado este video tutorial. No está de más motivar que te suscribas a nuestro canal porque siempre subimos contenido de valor como este y que visite nuestra página fotoaprendizaje.com ya que tenemos un curso gratuito de edición de video por si te interesa ser youtuber como yo. Así que Dios te bendiga mucho y chao, chao.